Hola a todos, bueno pues esta es la segunda parte de esta cápsula que la, estoy, la estamos llamando La razón de la tecnología, ¿sí? Necesario pero suficiente, ¿sí? Ahora puntualmente vamos a hablar sobre la tecnología que nos importa, porque es de hecho la que implementamos, que es el software RP, ¿sí? Hay que definirla como una tecnología holística, quien no esté muy familiarizado con este, con este término. En un ratito más va a entender exactamente qué significa la palabra holístico. ¿sí? Y decíamos en la primera parte que hay que seguir un proceso lógico para entender cómo sacarle el mayor provecho posible a esa tecnología. Cómo saber si, siguiendo estos simples pasos, si esa tecnología nos va a agregar valor o no. ¿Okay? Entonces, lo primero es entender cuál es el poder de esa tecnología. Repito, en este caso el software RP. Lo segundo es entender cuál es la limitación que desaparece o disminuye, lo tercero sería entender cuáles son las reglas que en su momento nos ayudaron a resolver las limitaciones que ahora mismo estamos eh, superando o resolviendo con esta tecnología y la cuarta y última pregunta es cuáles deberían ser las reglas que tenemos que aplicar hoy al negocio para sacarle el máximo poder, el máximo provecho a ese poder que tiene esa tecnología. ¿sí? Entonces la primera respuesta a la primera pregunta es bastante obvia que es la capacidad de acumular grandes volúmenes de información la segunda es que conecta todas las áreas de la empresa y la tercera es que facilita los datos de manera instantánea o sea lo, una vez que el dato lo metió alguien en el sistema cualquier persona ya lo puede consultar ¿sí? cualquiera que deba consultarlo ¿no? cuál es la limitación que disminuye bueno esta es una pregunta importante es que la información relevante se pone en manos de la persona correcta para que esta persona haga lo que corresponde, que es tomar decisiones en favor de la empresa. ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que en su momento nos ayudaron a resolver las limitaciones que ahora mismo eh, estamos eh, queriendo eh, resolver o, valga la redundancia con esta, con esta tecnología RP bueno, pues que anteriormente usábamos la información para tomar decisiones de manera local, buscando la máxima eficiencia de cada parte, o sea, buscando los óptimos locales. Vamos a entender un poquito qué es esto de los óptimos locales. Este es un ejemplo muy genérico de una empresa que tiene eh, una planta de producción que compra una materia prima en 40 dólares, que tiene un flujo en su planta de operación de seis máquinas, cada una de las máquinas tiene una capacidad, la primera es de 100 unidades por hora, la segunda también, la tercera también, la cuarta no, la quinta vuelve a tener una capacidad de 100 por hora, y la sexta también. ¿Ok? Vamos a poner esto en términos de flujo de trabajo, procesando esa materia prima. En la primera hora lo que sucede es que la primera, segunda y tercera máquina, correctamente, como es lógico, procesan esas 100 unidades por hora la cuarta si lo vemos se forma un cuello de botella la quinta y la sexta no tienen otra posibilidad más que tomar esas 80 y procesarlas eh, para eh, terminar esa, ese primer ciclo de trabajo la segunda hora se repite la misma historia tercera cuarta y quinta pasa exactamente lo mismo entonces vamos viendo que después de 5 horas de trabajo la máxima eficiencia de cada máquina que para empezar nunca se logró, porque la cuarta y la quinta jamás operaron a su máxima capacidad, eh, generaron un inventario estancado de 100 unidades por hora. De, de 100 unidades, eh, perdón, 20 unidades por hora que significan 100 unidades en total, ¿sí? de un producto que es un semi elaborado que no se puede vender. Lo que genera un flujo de caja atrapado de 4.000 dólares, que es los 100 unidades por 40 dólares, tenemos 4.000 dólares en flujo de caja retenido en un inventario que no se puede vender o sea, por maximizar toda la planta, no mejoramos en nada los resultados financieros de la empresa se podría decir que contrario a eso, perjudicamos a la empresa, ok? esto es un ejemplo muy genérico de lo que se le conoce como óptimos locales, buscar el, la máxima eficiencia en cada parte de la empresa sin considerar ¿Cuál es el mejor escenario posible en base a la realidad que tenemos? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles deberían ser las reglas que tendremos que usar hoy para sacarle el máximo provecho a este tipo de herramientas? Pues la respuesta para mí se vuelve muy obvia y que es aprovechar la información para mejorar la empresa como un todo, o sea, de forma holística. ¿sí? Y por último, repitiendo la, la última lámina de la primera parte de esta cápsula... Eh, voy a repasar este concepto, ¿sí? la mayoría de las empresas que implementan tecnología para resolver problemas, repito en este caso el software RP, lo hacen sin saber cuáles son realmente esos problemas. ¿sí? Entonces hasta aquí esta segunda y última parte de la razón de la tecnología, espero que el contenido les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima cápsula. Gracias a todos por ver este material, saludos y buenas tardes a todos.